Hola amigos a un nuevo video en Tiger Queen. Simon Reido Futosi es un tío gordo, oloroso y feo de cojones, así que es molestado por otros estudiantes. Pero un día, recibe un invento de su padre que es desarrollador científico. Abre el regalo y se da cuenta de que es un teléfono móvil. Sin embargo, de acuerdo con una carta que le envía su padre, el celular puede hipnotizar a cualquiera usando la cámara del móvil. Sin dudarlo, visita a su vecina Sayuri, que vive al lado de él y la prueba. Y si, va como la seda. Ahora planea una venganza contra todos los estudiantes, que le molestaron en el pasado.